Canal Kense yo lo descubrí por medio de mi madre, que ella fue estudiante universitaria hace un montón de años, de la parte de la Facultad de Educación. Ella desde muy pequeño me enseñó el, el canal como tal, que me acostumbrara a ver algo diferente. Ella también me enseñó en cierto modo este, lo que es apreciación de cine y de apreciación musical. Y desde esa vez este, me, me gustó el canal mucho y, y hasta el momento. Ya te estoy hablando que viste hace un montón de tiempo, pero sí me llamaba mucho la atención en ese entonces, porque yo era menor de edad, eh, mucho lo que era el contenido de programación infantil de en ese entonces. Mi nombre es Carl Hansfir González, tengo 37 años, soy técnico en la administración aduanera y me dedico este, a lo que es este comercio. A veces en, tal vez estamos en casa tenemos nada que hacer y no salimos y particularmente ahora en pandemia de ahí buscábamos a ver este que qué podíamos ver porque en mi casa no hay cable y de ahí nos ponemos a ver este canal 15 y a veces ponen música cine etcétera etcétera y se entretiene uno bastante más que nada este escuchar música tipo orquesta muy interesante una que otra función de tablas que le llaman teatro y música, particularmente. Que de hecho yo en este momento disfruto mucho de la música de orquesta como artistas internacionales como André Ryu y, y demás. Que eso para cuando uno está con mucho estrés es un relax, pero estupendo, riquísimo. Yo trato de ver el canal de dos a tres veces por semana. Este, particularmente lo que son noticias nacionales e internacionales para estar actualizado de lo que es realidad nacional y, e internacional. Normalmente a veces lo veo en la mañana, otras veces en las tardes, y unas veces de noche y otras veces específicamente domingos. Bueno, lo sigo viendo porque el lema de ustedes Televisión con sentido, si lo comparamos con otro este tipo de televisión a nivel nacional es, es de lo mejor de lo mejor. Y me gusta porque dan temas que muchas veces son problema a nivel nacional, a nivel país, y hacen la gran diferencia. A veces lo veo por redes sociales, computadora o teléfono, pero la mayoría de veces por televisor. Ya es que no lo sabía, a pesar de que me gusta el canal, pero es bueno, es un mérito porque es un esfuerzo y algo diferente para el país. Es un honor que me hayan tomado en consideración y éxitos con ese proyecto que están lanzando para que sea mejor a la futuro. Felicidades a Canal 15 en su 40 aniversario.